Bueno, pues es muy fácil, la verdad, ordenar las aplicaciones que tenemos instaladas de mayor tamaño a menor tamaño o viceversa. Vamos a ir al logo de Windows, vamos a pulsar con el botón derecho del ratón, iremos a aplicaciones instaladas, damos unos segundos a que se carguen, y enseguida vamos a ordenar port, elegimos tamaño, de grande a pequeño, o tamaño de pequeño a grande, según interese. Ahora sí que ya podemos ver las aplicación ordenadas por tamaño. En mi caso está el counter, es lo que más ocupa, después aceto Corsa, después Diode fit, Contra 84. Hay que tener en cuenta si tenemos seleccionadas todas las unidades o algún disco en concreto. Tengan ustedes un buen día. Muchas gracias por la visita.